Dicho, no aparezco con mi skin. Me voy a salir un momento de aquí, ¿vale? Me voy a despedir... Eh, aquí, bueno, en grieta. Vamos a... Hacer... ¡Uy, mierda! Acabo de cagarla. He mm, entrado en una versión que no es... ¡Hey! Muy buenas monstruitos, hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy estamos de nuevo en la serie de Minecraft 1.17 Y me preguntaréis ¿Por qué se ve eso así a lo lejos, no? Eh, ¿Por qué tengo mi casa así? ¿Por qué no hay bloques si aquí estaba todo correctamente puesto? Pues chicos os lo dejo ahí a continuación. Eh, Comenté un error en el directo, me metí en la 1.16.5 o sea, y muchos de los bloques que tenía desaparecieron. Por suerte os voy a enseñar la zona de cofres que he estado planeando vale, y eh, muchas de las cosas que tengo no me han desaparecido. Solamente han desaparecido los bloques de la 1.17. Por ejemplo, mis armaduras y cosas de estas no han desaparecido, ¿vale? Pero todos los bloques de la 1.17 eh, no los tengo, ¿vale? Entonces, eh, como estáis viendo, tengo la manzana, ¿vale? No son muchas cosas las que he perdido, pero bueno, son bastantes cosas importantes, ¿ok? Otra cosita de las que he estado haciendo, no he avanzado nada en la casa, ¿vale, chicos? Porque no he tenido tiempo, esta semana he estado trabajando bastante y no he tenido tiempo, ¿vale? He reproducido también las vacas, como estáis viendo... Y aquí abajo, pues, este pico, ¿cuál es? El de eficiencia 1, vale. Eh, aquí abajo tengo una mina que no sé si os la he enseñado ya, pero como estáis viendo han desaparecido un montonazo de bloques, ¿vale? <risa> eh, esto está todo bugueado, o sea, eh, ¿vale? Como estáis viendo, mira, aquí tengo redstone, que me vendría bien de cogerla, la verdad pero como estáis viendo ya, eh, ten, de primera tengo el mundo bugueado porque cometí un error, como estáis viendo tengo bastantes chunks esto me va a permitir ver bastantes diamantes eh, una cosa buena, dentro de lo que cabe, vale? y eh, como estáis viendo tengo bastantes cosas eh, bug, ok? aquí encontré algunos diamantes, vale? Eh, mirando hacia, hacia allá, resto y eh, como estáis viendo es que está todo bug, vale? por lo menos por mi zona, ok? Vale, vamos a coger algún bloque y voy a ver hasta dónde está esto bugueado, ¿sabes? Porque es que no, no sé hasta dónde se ha bugueado la zona. Supongo que son todos los bloques que he estado mirando, pero ya, ya veis, chicos, ¿vale? Que todo esto está completamente bugueado, ¿vale? Y a causa de esto no he estado trayendo tampoco mucho eh, la serie. Yo quiero que el vídeo este lo veáis, ¿vale? Y ve, eh, me digáis ahí abajo en los comentarios, por favor... Si queréis que continúe con la serie o, o no queréis que continúe con la serie. Eh, estoy haciendo también directos ahora en Twitch. El otro día hice un directo en, en Twitch de Star The Valley, ¿ok, chicos? Y nada, eh, voy a picar el diamante que vea. Como estáis viendo, es que hay bastantes cosas que no vamos a tener porque son los bloques nuevos, ¿ok? Y nos tendremos que ir bastante lejos. La antorcha bugueada, gente... <risas> Está todo completamente bugueado, ¿vale? Aquí como estáis viendo encontré bastantes diamantes Lo vamos a picar, por lo menos para recuperar el pico de fortuna que lo tengo arriba Y bueno, eh, dentro de lo que cabe esto es algo bueno dentro eh, de nuestro mundo Por el hecho de que eh, así tenemos más zonas descubiertas, ¿vale? Y eh, creo que los spawners no han desaparecido Pero ya estoy viendo que los bloques... Eh, ¿Por qué me viene un zombie con una espada? Vale, los bloques eh, de la 1.17 han desaparecido, por lo tanto eh, me tengo que alejar muchísimo más, ¿vale, chicos? Como estáis viendo, están las antorchas bugueadas. Esto es lo que he ido consiguiendo a lo largo de la mina, ¿vale? Aquí tengo algunos mmm, hornos que he estado consiguiendo eh, para hacerme los ladrillos de arriba, ¿vale? Pero eh, todo mi cobre y todas mis cosas pues han, prácticamente han desaparecido, ¿vale? Eh, tengo muchos huecos, espero que los diamantes por lo menos no me hayan desaparecido Eso sí, los minerales que sean de las versiones antiguas, o sea de la versión nueva que diga eh, Han desaparecido todos, por lo tanto los diamantes y minerales como el hierro y todas estas cosas que son nuevas ¿Vale? Eh, han desaparecido, Entonces nos tendremos que ir muchísimo más lejos con lo cual, no sé si me trae cuentas, ¿vale? Ahora que lo estoy diciendo por aquí por el vídeo, de seguir haciéndome una casa aquí. La verdad. Por el hecho de que en esta zona eh, está corrupta, ¿vale? Está corrupto el mapa y no puedo hacer nada. Eh, vale, esa es la noche, no, no hay problema, ¿vale? vale y lo que os estaba diciendo, la, el mapa está corrupto, eh, me tengo que alejar muchísimos bloques para poder eh, conseguir... No puede dormir ahora cerca, vale. Estoy muy lejos de la cama, ¿ok? No sé si seguirá haciéndome aquí una casa por el hecho ese, ¿vale? Porque ahora mismo eh, esta zona de mapa, ¿vale? Me voy a poner así un momento. Esta zona de mapa está bugueada. Espero que mi aldea no esté bugueada, por lo tanto vamos a ir ahora a echarle un vistazo, ¿vale chicos? Vale. Voy a arreglar antes de nada eh, mi, mi pico, ¿vale? Voy a cogerme el hacha, vamos a cogernos un par de hachas, o sea, un par de picos también de estos normales Y ya estáis viendo que tengo muchos encantamientos, ¿vale? Un cubito, porque vamos a bajar ahí abajo a la mina, no quiero quemarme Con la lava que haya flotante, ¿vale? El carbón este que he visto ahí también me lo llevo eh, la pala, la pala no me haría falta Tengo bastantes... Mm, vale, aquí está mi pico, perfecto Y los niveles de experiencia son bastante los que tengo Perfecto, creo que arriba tengo el yunque Que no sé dónde lo tengo Ah, vale, lo tengo aquí en la casa esta. Y eso, chicos, yo creo que esta casa la vamos a dejar eh, de momento Pero la seguiré haciendo en un futuro Vale, esta de aquí por el hecho de que tengo todo mi alrededor bugueado, ¿ok? Voy a bajar, voy a coger los diamantes que os digo Porque tenía bastantes zonas con diamantes Y no las quise coger por lo mismo Porque os las quería enseñar aquí en el directo Bueno, no, no un directo, no os confundáis Porque si hago vídeos no son directos, ¿vale? Aquí en el vídeo, ¿vale? Y tenía esta zona con diamantes Creo que hacia allí tenía más zonas, ¿vale? Que las vamos a ir a coger ahora pero lo bueno de esto es que puedo... Bueno, no tengo muchos palitos, no pasa nada. Tengo para hacerme 16 antorchas, ¿vale? Lo bueno de esto es que puedo ver eh, por aquí si había algún mineral que me he dejado. Por aquí eh, me van a empezar a salir un montón de bichos ahora. Por el hecho de que estamos en berrot, ¿vale? Esto también me puede venir a favor eh, a mí, ¿sabes? Eh, por el hecho... De que así tengo más visibilidad a la parte de abajo Y si quiero hacer cualquier cosa aquí abajo Pues la tengo ya un montón más libre Vamos a asegurarnos hasta qué zona está bugueada, ¿vale? Porque me fui bastante lejos Y espero que solamente haya afectado a la zona que no estaban cargados los chums ¿Vale? Vamos a ver aquí Y vamos a irnos, eh, como estáis viendo, todo esto antes eran bloque De los antiguos Y ahí tengo más bichos, ¿vale? Ven, arañita, ven. Me he dejado la, la espada, no sé dónde la tengo ahora mismo. No sé si la he perdido, me parece que, que no la he perdido. Espero que no, ¿vale? Y eh, por aquí tengo más hierro, perfecto. Mira, más diamantes, chicos. Más diamantes que nos van a venir estupendamente. La verdad. ¡Y un creeper, un creeper! <ríe> Ay, Vale, tengo el hacha para intentar cargármelo. Explota, explota, me exploto Explota, explota mi corazón Vale, ahí ha explotado el creeper Y no pasa nada Eh... a ver Todas estas zonas ya estáis viendo que está súper bugueada, ¿vale? Si yo salto ahí me voy a quemar la cabeza Pero no voy a saltar, ¿vale? todo esto eran bloques antiguos eh, que ya os digo ¿Vale? Vamos a ir consiguiendo todos los diamantes que vea Que me van a venir muy bien Pero eran bloques de la 1.17, ¿Vale? Que por eso no, no hay... Mira, ahí hay más diamantes, chicos. Lo acabo de ver. Acabo de ver más diamantes. Vale, voy a coger algunos bloques más, ya os digo. Esta, este episodio va a estar... Eh... va a ser un poco más distinto por el hecho de que os estoy enseñando un poco cómo os ha quedado mi mundo, por haber cometido un error. Así ya esto no nos pasa a vosotros, ¿vale? Siempre intentar hacer copias de seguridad, ¿vale? Mira, aquí tengo más diamante, perfecto. Porque siempre que me cambie de versión, chicos, yo intento hacer copias de seguridad. Lo que pasa que en el último directo, ¿vale? El que grabé antes del día de mi cumpleaños. Que un saludito para Leiken, si me está escuchando. Eh, muchísimas gracias por haber estado por aquí en directo. Os recomiendo, chicos, que os paséis por su canal. Seguramente lo dejéis en la descripción, ¿vale? Y eh, nada. Estuvimos consiguiendo, eh, no tengo comida No tengo comida, vale, no me he traído comida Vamos a ir a por comida también Pero como estáis viendo he conseguido 33 diamantes en, en nada, vale Aquí creo que El mapa ya se terminaba, que no me vine más Hacia esta zona Por lo tanto está bien la cosa Y eh, yo creo que con 33 Diamantes ahora de momento vamos muy bien ¿Ok? Eh, de todas formas Por aquí en alguna zona Que no he visto ahora mismo ¿Vale? Porque están bugueadas. Tenía más diamantes, ¿vale? Que por diamante no es la cosa. Y más teniendo el pico de fortuna. Que no los quería coger hasta que no estuvieran grabados. Ya os digo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué susto! Me ha pegado. <risa> me ha acojonado con el esqueleto. Eh, vale, pues nada, vamos a dejar las antorchas así flotantes. Eh, como las de Harry Potter. ¿Vale? Y... vale, aquí tengo el esqueleto. Espero no morir. Ahí está, perfecto. Vale, listo. Vamos a intentar salir de esta zona por el hecho ese de... Que no quiero... ¡Uy! No quiero morir, ¿vale? No quiero morir, no quiero morir. Ahí está. Vale, perfecto. Eh, por aquí. Vamos a abrir esto. Aquí también. Y listo. Vamos a coger, no sé si tengo aquí algo de comida, mira, tengo aquí un, una carne podría, me la voy a zampar. Y eh, otra zona que ha desaparecido completamente, vale, esto está eh, bug, vamos a, a romper el bug de la iluminación. Vale, esto también está el bug. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, que hay un esqueleto Vale, vale, vale, me voy, me voy Otra zona que estaba ahí era la de... Uy, que me, me piro, que me mata el esqueleto eh, Otra zona que estaba ahí abajo era la bola esta de... De la matista ¿Qué pasa? Que la matista ha desaparecido en mi zona Por lo tanto, mi catalejo ha desaparecido Y también eh, se me ha roto un poco la granja de zombies No... Eh, creo que no funcionará mismo por lo tanto, vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Voy a dejar los treinta y tantos diamantes. Y voy a echar un vistazo. Antes de volver a bajar. Voy a coger también comida, que no tengo. ¿Vale? Y no sé si tengo aquí algo cocinándose. Voy a echar un vistazo. Pero ya estáis viendo que muchas de las cosas que tengo han desaparecido. Algunas no, ¿vale? Pero todas las de las 1.17... Mira, aquí tengo mi espada. Han desaparecido, por lo tanto. Eh, todo lo que estáis viendo aquí... Es de la 1.16, ¿vale? Yo la que estaba jugando era la 1.17, ¿vale? Aquí tengo también algunas cositas. Vamos a cocinarnos esto. Esta zona la he dejado aquí por el hecho de que así puedo bajar a, a mi granja de, de, de zombies, ¿vale? Uy, vale. Tengo aquí una llama de estas. Como estáis viendo... Y efectivamente, eh, mi granja de zombies, ahora mismo, pues no funciona. Bueno, sí funciona, pero eh, van a venir aquí a, a parar los zombies. Por lo tanto, no, no me interesa de que esto esté a, así, ¿vale? La podemos tapar así un poquito, de momento, ¿vale? Pero ya os digo, el bicho este lo vamos a dejar aquí metido, si puedo. A ver, métete. No puedo, ¿no? Bueno, no pasa nada. no, no La llama esa no va, va a desaparecer, creo yo. Así que no importa. Y espero que eh, mi, mi villa, por así decirlo, no haya sufrido daños, ¿vale? Vamos a seguir viendo a ver lo, el destrozo que tengo ahora mismo. Voy a echar un vistazo a ver si tengo algunos hornos para poder hacerme de comer, ¿vale? Porque si no, pues ya me hago. Mierda. Si no, ahora me hago un horno y listo, ¿vale? Abajo de dos formas tengo también los hornos que me van a venir bien. Mira, aquí tengo más piedras Nos vamos a hacer un horno. Arriba creo que tengo una mesa de crafteo, efectivamente. Y nos vamos a hacer unos hornos, ¿vale? Vamos a coger esto y nos vamos a hacer esos hornos. Eh, ya nos haremos los nuevos hornos los mejores, ¿vale? Pero ahora mismo para cocinar las patatas me da igual eh, coger otro, ¿vale? Y listo. Voy a pillar... Eh, ya sabéis que con uno de carbón quemáis hasta 8, ¿vale? Por lo tanto, vamos a coger aquí la mitad otra vez de nuevo. Vamos a ponerlo ahí. Eh, esto por aquí. Estoy metiendo más carbón del que me hace falta, ¿vale? No, no compulsen ahí, ¿vale, chicos? Y eh, aquí. No. Vale, ahí estaría. Y así va a ir mucho más rápido, ¿vale? Y ya me voy a poder curar la, la salud. Eh, otra cosa, chicos. Eh, no sé si continuar la serie también de Bill Withing. Por el hecho de que llevo ya como mmm, 40 intentos para pasarme un jefe. Que me está costando la vida, de verdad. Eh, yo espero que esa serie os siga gustando, que le deis apoyo. Si no habéis visto el último episodio, ahí os lo dejaré seguramente en una descripción para que lo podáis ver. Pero ya os digo, chicos, el.. <coughs> Está bastante chunga la zona, eh, he tenido que reiniciar y he vuelto bastante atrás eh, Y lo que se me ha hecho es que se me, han corrom... se me han puesto corruptas las dos series, ¿vale? Por lo tanto es un poco fail Por el hecho de que ahora yo tengo que volver a hacer algunas cosas Vale, esto por aquí Tengo los cofres súper desordenados, ¿vale? Me voy a llevar las antorchas que tengo por ahí eh, lo sé que tengo los cofres súper desordenados No los he ordenado desde la última vez que me metí en directo, ¿vale? Puede que algunas cosas las hayáis visto No sé si algunas cosas están modificadas Porque no enseñé gran cosa Y creo que solamente se me han corrompido este chung. O sea, lo que cargué eh, al entrar Porque entré y salí, ¿vale? Fue un fail muy grande, lo siento Por haber perdido algunas cosas Pero mejor ahora que no más avanzado en la serie, ¿vale? vale por suerte, las cabezas de Wither las tengo. No me han, no han desaparecido, ¿vale? Y nada, voy a ir de nuevo a esta parte, ¿vale? Para seguir viendo que eh, el destrozo que me ha causado el mundo, ¿vale? Como estáis viendo... Eh, a ver, vamos a ponernos esto aquí. Esto ahí. El mundo que tengo ahora mismo está bastante jodido, ¿vale? Como estáis viendo, mi mundo... ¡Uy, mira, más diamantes! Perfecto. Ahora, eso sí. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, ¡No! ¡Ay! Me ha roto un diamante. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Ay! ¡Qué pecha! Eh, bueno, no pasa nada. Aquí tengo más diamante. Ahora cogeré el que se me ha caído ahí en la grava. No importa. Porque ese diamante era nuevo, que no lo había visto. Y como estoy viendo, los bugs. Por Dios, los bugs. Chicos, los bugs. Dios mío, ¿estáis viendo? Que, que puedo eh, estar debajo del agua sin problema. Y estoy aquí metida en la cueva. A ver, vamos a ponernos bloques de esto para poder salir. Pero ya estáis viendo, es que está todo, todo, todo, todo, todo bugueado. Espero que solamente sea esta zona, ¿eh? Ya os digo. La zona que cargué. Si es más, eh, chicos, yo creo que esta serie va a tener... ¡Uy! <risa> ¡Ay, Dios mío! Eh, si es más, no sé si podré recuperar la serie, la verdad. Porque ya os digo que es bastante jodido el tener que recuperar todos los archivos y todo, todas estas cosas, ¿vale? Esto, pues, ¿cómo lo podéis evitar? Pues haciendo copias de seguridad. Yo hice copias de seguridad... Pero aún así no me di cuenta, entré en una versión que era la que no era, ¿vale? Entré en la 1.16.5 y estaba jugando en la 1.17. Por lo tanto, eh, mirad el destrozo que me han hecho en el mapa, ¿vale? Mira, aquí es donde tenía más diamantes, efectivamente. Creo que tenía más diamantes aquí, pero lo he perdido, me parece. Así que vamos a conseguir todos los que pueda. Creo que llevo ahora mismo 37. Está bastante bien, la verdad. ¿Vale? Y hacia aquella zona me gustaría mirar por el hecho de que creo que era la zona más alejada hasta el momento, ¿vale? Todo lo que estáis viendo lo vamos a coger, no os preocupéis. Mira, ahí tengo más diamantes. Perfecto. Esto parece que lo he hecho a propósito. Eh, en serio, no lo he hecho a propósito. El entrar de una versión a otra para que se generen estas pompas de aire. Eh, simplemente fue un error, que ya os lo habréis visto seguramente, ¿vale? Y como estáis viendo, es que está súper bugueado esto, ¿vale? Espero que no se me bugue el resto del mundo, ¿vale? <coughs> nada, vamos a seguir un poco, a ver si... ¡Uy! ¡Mira! Hay más, más diamantes y ahí abajo... Uh, uh, uh, ¡Uh! Vale, vale, vale, vale. Creo que uh, si me pongo aquí, no me va a pasar nada, que la lava... La lava se reinicia, la lava se reinicia No me lo puedo creer Vale, eh, por favor Vale, vale Ahí está, perfecto Ya no me quemo, ya creo que aquí no me quemo Así que está bien la cosa Por favor, no te me caigas a la lava Ahí está Vale, nos vamos a llevar todo a... Uy, uy, uy, mis diamantes Nos vamos a llevar todo esto que está bien la cosa vamos a coger un poco más de piedra si es piedra normal mejor ahí está vale y creo que aquí arriba tenía más diamantes no eh, me quedan ya muy pocas antorchas no tengo más madera me parece no sé si se me ha perdido la verdad pero bueno aquí arriba creo que tenía más diamantes efectivamente y ya, ya os digo esto nos va a venir muy bien para conseguir diamantes chicos nos vamos a hacer <risa> un beacon de diamantes. Eh, pero vamos, esto ha sido un fail, ya os digo, muy grande, ¿eh? Vale, aquí, ahí, ahí arriba tengo más. Vamos a intentar conseguirlo. Vamos a ir con el pico de fortuna. Espero no morir, porque tengo 63 diamantes ahora mismo. Como ya sabéis, tengo un pico muy, muy, muy bueno con fortuna 3. La graba, como nos pongamos aquí abajo y yo por, le, me dé por reiniciar eh, ese chum, me muero, ¿vale? Mira, tengo aquí mi amigo el creeper. Otra vez de nuevo, ¿vale? Y es que ya os digo, la generación es bastante grande. Esto lo vamos a bajar, no, nos ha bajado, ¿vale? No me ha hecho nada, pues no sé. Está súper bugueado, ya os digo. Dentro de lo que cabe, pues nos viene bien. Por el hecho ese de conseguir más diamantes Pero es un... Un coñazo Vale, vamos a ir hacia esta zona Que creo que, que puedo Conseguir más diamantes que están ahí Vale, vamos por aquí Y esta grava, eh, yo creo que cae, ¿no? Efectivamente, cae ahí No pasa nada Vale, y vamos a cogernos todos estos diamantes que... Pero que... ¡Uy! ¡Uf, uf por poco me caigo ahí, ¿eh? Vale, vamos a tapiar todo esto eh, Por aquí también, perfecto Esto, esto Y dame esto y esto, ¿vale? Ahí tengo ya todo a mi zona, yo creo que, que segura Y así vamos a ir consiguiendo todos los diamantes que pueda, ¿vale? vale Ok, eh, creo que esto era otra zona de, de minería, no sé por qué está así, si sí, esta tendría que estar también abierta, pero bueno. Vale, por aquí creo que es por donde vine la primera vez, efectivamente, por aquí es por donde vine, ¿vale? Y esta zona no está bugueada, solamente ha sido la parte de abajo. Vale, perfecto. Uf, me voy a comer una patata que al final muero ¿eh? Que me estoy poniendo aquí y no, no me doy ni cuenta Uf, uf, uf, vale, vale, vale eh, No sé si tengo aquí algún diamantillo más, la verdad Echa un vistazo Pero ya estáis viendo, eh es Una zona... Mira, tengo aquí una esmeralda también Nos la vamos a llevar Y ahí hay más diamantes, chicos Más diamantes... Perfecto. <risa> a ver, yo no os recomiendo que hagáis esto, ¿vale? Pero si queréis hacer una minería súper eh, exhaustiva, por así decirlo Vamos a poder hacerlo, ¿vale? Ahora se os va a buguear el, completamente el mundo Por como estáis viendo, ¿vale? Y eh, la vais a pasar un poco canutas Por el hecho ese de que eh, toda la zona de abajo la vais a tener Pues completamente oscura, ¿vale? Perdón si no estáis viendo nada, lo siento Pero yo sí veo un poco, ¿vale? Y ahora mismo por aquí no se ve gran cosa, no hay diamantes, me parece eh, Ya estoy viendo que está todo, todo, todo, todo bugueado Uf. Esto es... Mmm, creo que sería un lago de lava, ¿vale? Por aquí no hay ahora mismo mmm, diamantes, como estoy viendo ¿Vale? Nos vamos a salir de aquí, vamos a ir hacia la luz un poco Me voy a llevar carbón, que me va a hacer falta Vale, y eh, uy, una esmeralda, perfecto Vale, las esmeraldas también son muy importantes porque las vamos a estar tradeando con los eh, aldeanos Lo siento chicos, pero no tengo madera, ¿vale? No he cogido madera, no tengo forma de hacerme antorcha Lo siento, eh, me voy ya para la luz para que podáis ver, seguir viendo Ahí estaría Y vamos a continuar a ver hasta dónde ha llegado esta corrupción de mapa, ¿vale? vale eh, ya tengo una pecha de diamantes, por así decirlo La verdad, es que con el pico este de Fortuna 3 Se hacen nada, ¿eh? Y esmeralda tengo también unas 20, ¿vale? Perfecto Eso sí, lo bueno eh, que ya os he dicho Es la minería, que ahora pues me resulta mucho más fácil Vale Vamos por aquí un momento Creo que ahí he visto más diamantes no, es una esmeralda, ¿vale? Eso de ahí Vamos a desbuguear esto de aquí Para que tenga iluminación, ¿vale? Así eh, la lava, pues, se puede mover Y no hay problema Vamos a coger esto Vamos a coger esto Y nos vamos corriendo antes de que la lava me caiga en la cabeza, ¿vale? No cae, ¿eh? La lava no cae Está todo bugueadísimo Mmm... Que ya estáis viendo, ¿vale? No sé si aquí habría alguna geoda. Supongo que sí. Que habría alguna geoda por aquí. Y ahora mismo ya no sé ni por dónde está mi casa ni, ni nada. ¿eh? Vale, voy a buscar mi zona. A ver si la encuentro un poco. Pero claro, como no tengo antorchas, pues ya os digo. Me, me puedo perder fácilmente. Como me está pasando ahora mismo. No quiero quemarme con la lava, por favor. Que esto... La lava está es muy troll. ¿Vale? Pensaréis que es un mapa de textura. <risa> que... O algo raro. Pero no, no es nada raro. Es gente, es simplemente se me ha bugueado el mapa. Y quería traeroslo eh, para mostraros cómo, cómo es. ¿Vale? Vale, ahí tengo ya... ¡Uy, mira! Más diamantitos. Vale, vamos a cogernos esto. La lava, como estáis viendo, no... O sea... No avanza, por así decirlo Cosa que, que me alegra Por lo tanto, no me voy a, a quemar Porque la lava avance, ¿vale? Pero tampoco me voy a confiar, ¿vale? Porque ya sabéis... ¡Uy! Tampoco me voy a confiar Porque me puedo caer a la lava Y, y morir al final Vale, esto por aquí ¡No! He perdido el cubo He perdido el cubo de agua, gente he perdido el cubo Vale, no pasa nada, vamos a coger eh, Bloque, vamos a poner ahí un bloque Ahí, listo Y nos llevamos este diamante, ¿vale? Y este de ahí No sé si habrá el spawner Que encontré, no sé dónde está Ahora mismo, ¿vale, chicos? Vale eh... Vamos a seguir Por aquí a ver qué encuentro. Como estáis viendo, todo esto estaba completamente con los bloques nuevos y está bastante bug. Vale, vamos a Creo que tengo un zombie por aquí cerca porque se escucha, ¿eh? Tiene que haber una... un spawner por aquí cerca a lo mejor, ¿eh? Vale, por aquí nada, vamos a seguir. Uy. Vamos a se... Uy, no, no, no, no, ¡No te, no te quemes, no te quemes, no te quemes. Come, come, come, come. Come, come, come, come. No te quemes la cabeza, come. Uf, vale, vale, vale, vale. Ok, ok, ok, vale. Tengo que eh, saltar por aquí. Y con mucho cuidado. saltarnos no, saltar, no, saltar, no. Saltar, no. Caca, caca, caca. no.